¿Alguna duda? Sí, Rodolfo. Sí, profesor, buenas noches, buenas noches compañeros. Buenas noches. Eh, eh, quería, eh, sobre todo en las variables cuantitativas, saber que si el, el cero tiene un valor, evidentemente, en algunos casos tiene un valor, por ejemplo, cero grados de temperatura. Pero en este caso, ¿en una variable cualitativa tendría un valor? Las variables cualitativas se expresan en nominales y ordinales. Nominales porque te dan un orden, te dan un nombre. La población del distrito... de Sutanjaya, es un orden, es nominal, pero yo digo la población del distrito de Sutanjaya está compuesta por hombres y mujeres, la población en su gran mayoría, el 70% son jóvenes entre los 12 a 30 años de edad. Las cualitativas. Por eso son nominales y ordinales. En el caso de las cuantitativas, las cuantitativas son discretas porque expresan números exactos. Números de hermanos, números de computadoras. Pero cuando hablamos de continuas, se expresan en cifras. 0,0 grado, 0,10 bajo cero, 2,853 habitantes, mido 1.78 por citar ejemplos. Entonces, allí sí se ubica, cuando se descompone y ya no es cifra exacta. ¿Alguna otra duda? Okay, gracias, profesor, muy amable. Bien. Voy a llamar a aquellos que aún no han cumplido con la presentación o sustentación de su trabajo. Aiquipa. Aiquipa. Bueno, estoy llamando a Carpio Sánchez. Presente, doctor. ¿Estamos listos, Carpio? Sí, yo estoy he hecho lo que, más avance pequeño, a ver si me lo puede revisar. Ya. Lo voy a hacer anfitrión, ya. No. Ya, bien, verifique, su archivo debe estar abierto. Ponga compartir pantalla y cuando deje, también dejar de compartir. Su archivo debe estar abierto en, el, en su escritorio. ¿Está abierto, doctor? No, no se ve nada. no lo puedo compartir, no, no lo puedo ver por, por WhatsApp, ¿no? No te entiendo. Ya lo tengo, doctor, pero no, no, no veo. Miguel, buenas noches, doctor, yo lo puedo ayudar a compartir. Ya, ya. bien, un favor, Gracias. Hola. Ya, ahora sí se ve. Doctora. A ver. ¿Ese tema lo hemos visto? No, la primera parte, en, en la primera clase, usted lo, lo, lo vio solamente la, la parte inicial nomás. A ver, te escucho. Sí, el, el título es El impacto de la migración extranjera en la seguridad ciudadana y la alta incidencia de criminalidad. En la región Lima. Ya. El problema general sería cuál es el impacto ¿no? de, la, de la migración extranjera en la seguridad ciudadana y cómo incide el, el crimen ¿no? en la región Lima. A ver, a ver el título, el título, déjalo en el título. A ver... ¿Lo veo, doctor? Sí, lo estoy observando. ¿Y cuáles son tus variables? Eh, la inseguridad ciudadana. La otra, ¿cuál es? La dependiente. La es, este, dependiente los problemas de salud ¿no? pública. ¿Qué ¿tiene, general, que ver eso? ¿Qué tiene que ver ese tema en salud pública? a ver. Eh, la delincuencia, doctor, si bien es cierto, afecta, ¿no? La, la salud pública de, de las personas, ¿no? ¿Esa variable no va? A ver, ¿cuáles son? A ver, identifícame en tu trabajo tus variables. Vuelve al título, vuelve al título. Hay ido más, ha ido más. Ahí arriba está el título. A ver, identifícame tus variables allí. Allí, señálame allí en tu matriz cuáles son tus variables. ¿Por qué me ah, pones...? El instante sí, porque... la migración extranjera y la, la alta... La, ¿Cuál la... es tu variable independiente? El impacto de la migración extranjera, ¿no? Y tu variable ¿Y la dependiente. La seguridad ciudadana, sí. Sería la alta incidencia de criminalidad, ¿no? A ver. Tu variable independiente. Sería migración extranjera. Y como consecuencia de ello, alta incidencia de criminalidad. ¿O no? ¿Qué dices tú? Sí, o sí. Y como consecuencia de ello, alta incidencia de criminalidad. A ver, baja, baja. Y a veces allí, allí me pones, ¿por qué me pones diversos problemas públicos? ¿Qué tiene que ver eso? Sí, ahí no he confundido. Yeah. A ver, prosigue. ¿Has actualizado? ¿Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ya, prosigue, prosigue. Debes corregir allí. Prosigue. Ya, a ver, a ver, ha ido más. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve. Hay más, hay más hay ¿Cuántos venezolanos ha llegado? Por ejemplo, tú me hablas de, de tasa de criminalidad. ¿Cuántos actos delincuenciales se han cometido? Allí debes agregar casos, datos, estadísticas del aumento del crimen o no. Sí, cierto. Eso me faltó ahí. Claro, porque eso es lo que tú pones. Y debes citar, para darle más peso, debes poner una cita bibliográfica de uno, dos o tres autores. Prosigue. Estos objetivos, ¿de dónde salen? Eso está mal, vas a tener que corregir, porque tu matriz está mal. Debes revisar tu matriz. Ya, esa pregunta también está mal, porque debemos ver o revisar o chequear a ver cuál es el impacto. Ya, parece que esa pregunta está bien, pero las específicas. Ya, chequea, ya, chequea, a ver, sigue, sigue, sigue. Hasta ahí he podido avanzar. Ya no, tienes que avanzar, ya estás muy atrasado, ya. Ya es tiempo ya que tengas un buen avance, debes estar terminando ya. Trata de mejorar el trabajo, ya. Ya, doctor. Sí, gracias. Ya, trata de avanzar, tienes que seguir avanzando. Chirinos. Chirinos, ¿se encuentra? Wilca Guamán. Martínez. Martínez. Ramos Caguana. Ramos Caguana. Sarmiento Chávez. Sarmiento Chávez, Sedano David, Sedano David. Bien, he cumplido con llamarlo, señores. Tendrán una agenda muy ocupada posiblemente. Bien, ahora nos ponemos entonces a repasar y esperamos el parcial. Buenas noches, Isidro, alumno, Isidro Condori, doctor, una pregunta. Sí. Doctor, una consulta. Yo he eh, planteado mi problema. Este, mi proyecto. El tema es. El tema de mi proyecto es, doctor, este. Las causas de residuo de tránsito y la valoración objetiva del daño. Despacio, este, doctor, despacio, que no te escucho, no te escucho bien. No hables rápido, lento, para poder ya. captar la pregunta. Ya, mi, este, este, El proyecto que estoy presentando, doctor es ¿cuáles son las causas de los accidentes de tránsito y la valoración objetiva del daño en el Perú durante el año 2021? Entonces, doctor, te, lo que quería yo preguntarles, en este tema de los accidentes, existen, casi no existe mucha bibliografía, y en las investigaciones que he estado revisando, este, solamente no, no hay referencias bibliográficas, mucho. Entonces yo, por ejemplo, este, tengo bibliografía de libros, pero que son que están vigentes pero son del año 2010 2011 de 2005 no y eso se puede citar ¿O, ya ves, o tengo que buscar necesariamente otros, otros libro, si la teoría y doctrina está vigente sí sí sigue vigente porque se basa en eso pues solo que... ojo ojo solo en los antecedentes solo en los antecedentes deben ser cinco de los últimos cinco años Solo Ay. en los antecedentes, internacionales y nacionales. Sí, ya, gracias, doctor. Bien, entonces se ponen a repasar, esperamos el parcial. Mientras eso sucede, lo dejo con el video que nos escuchando. Doctor, una consulta, buenas noches, Obregón. Sí. Eh, doctor, el examen va a ser este que vamos a poder avanzar y retroceder o no, no porque no. hay mucho en el sistema. Solamente estamos Secuencial. Secuencial. Sí, secuencial. Ok, okay doctor, gracias. Bien. Doctor, doctor le podríamos solicitar que, si es que es posible, que por pantalla puedan entrar dos o tres preguntas. Lo que sucede, doctor, es que, por ejemplo, el día de ayer hemos tenido un examen, le decía. ¿Cómo? ¿Cómo? No le entiendo, no le entiendo. A ver. Eh, normalmente cuando nosotros damos el examen aparece una sola pregunta por pantalla cada vez y luego le damos siguiente y aparece la siguiente pero nos han, eh, los docentes eh, nos han dicho que hay la posibilidad de que se pueda poner por pantalla dos o tres preguntas ya que no. estamos teniendo problemas con el internet doctor, como somos muchos alumnos la página se vuelve muy lenta y ah, muchas sí. veces se corta no, no, no. está programada <risa> Una pregunta y siguiente. Una pregunta y siguiente. Así lo pide la universidad. Así está programada. Al respecto a eso, yo no puedo hacer nada porque así está programada. Eso lo hace soporte. Ok, doctor. Muchas gracias. Bien. Sí, Ayón. Doctor, buenas noches. Eh, era con respuesta, con respecto al, al examen anterior, el primero, este profesor, ahí en la plataforma aparece con el mismo la misma nota y son cinco preguntas que han sido salteadas en ese examen. Era la misma página de la universidad. Incluso yo he consultado con la parte técnica y me dijeron que, claro, con usted, no, porque yo le digo, es que se ha saltado. No, no podía seguir y luego se cerró. Y claro, ahí es. había la evidencia en el WhatsApp, profesor. Claro, el WhatsApp eso, que mandó, yo mandé la evidencia. Por eso le digo, ese es un tema ya de la universidad. Ya, y ahora aquí me quejo pues doctor si usted me tiene que dar solución porque son cinco preguntas profesor y son las cinco últimas bueno yo al, a, al respecto de ese tema ya conversamos creo no usted dijo que va a haber. yo le mandé las evidencias yo puedo pensar porque a veces a, siempre la, la hoja la página de la universidad está lenta profesor ahí ah, también sí. una pregunta está bien lenta o sea, se veía sí. la pregunta, mira, borrosa como que quería irse. Así tampoco no se puede sí, trabajar. Tantas preguntas. Ya me he quejado yo. Y no sé, pues. que darle si alguna Si se ha quejado, si si quejado envíeme una sí. copia de su queja ya. Ya. Que ¿A ya. su correo? Claro. Yo he mandado a, mi correo. La parte técnica. a mi correo, claro. A ver qué respuesta le han dado. Porque, reitero, ese tema ya escapa a mi control. Es un tema técnico. Me dijo que iba a haber, pues. Sí, es un porque tema técnico. Es un, es un problema, pues son cinco preguntas, sí, profesor. Sí, sí. Si fuera una o dos, bueno, pues no, yo ayer se me bueno. escapó una buena. Reclame, reclame al soporte técnico, ellos le darán, porque las preguntas, ojo, son secuenciales. Viajar, pues, doctor. Sí, las preguntas son Pero secuenciales. que no te escuchan, hay que ir al yo tengo en el WhatsApp todo lo que he escrito. Claro, y, quéjese, quéjese, usted está en todo su derecho. Sí, pues, Pero doctor, reitero, porque uno se perjudica la vez pasada en el otro ciclo también. Claro. Sí, sí mensaje, le digo, y eso no te ayuda. Pues. Sí, por eso le digo, como lamentablemente, eso no tengo yo responsabilidad, yo no soy soporte. Lamentablemente, sí, tiene razón usted, hay muchos problemas, ¿eh? se descuelga la página. Muchas veces en forma seguida, se descuelga. En otro también curso sí si nos dieron la oportunidad de dar otro examen, en el otro curso sí nos dieron. Sí, bueno, ya. Y en ese curso, no. Gracias. Ya, quedamos así ya, gracias, gracias. Bien. en la clase grabada porque es el tema más importante de su investigación que tienen que ver con las variables. ¿sí? Hoy vamos a trabajar precisamente sobre las variables. Uh... En primer lugar, para aclarar que todavía no ha empezado ningún examen, ¿ah? ¿eh? ¿O oh, ya empezó? No lo tengo. No lo no, Ocho y, es. y, por, eso, y media. por eso deben tener un poquito de calma. Y ser asertivos cuando envían una información o comunicación o pedido. Por favor, ya. Eso suena mal porque puede pensar que se habilita para un grupo y para otros no. Y en esa parte yo soy muy puntual y muy exigente. Así que el examen está programado así. En cuanto a sus reclamos, ya me comunicó también el área de soporte. Así se ha indicado que se debe programar el parcial. No es capricho ni imposición del docente. Aclaro, ya me comunicó sus pedidos que ustedes han hecho y ya también le respondí a soporte. Así se nos pidió en el curso. Y eso es lo que yo cumplo. Ya. Soporte de informe inmediata me comunicó. Ya le respondí, pero ellos están en la capacidad de poderlo hacer. Y bueno, eso lo, esa es mi respuesta. Voy a pasar a tomar la asistencia antes de empezar el parcial. Así que atento, por favor. Aikipa, equipa. equipa. ¿Se encuentra equipa? Si está Alvarado. en sala, doctor, si está en sala, Flora Equipa. Sí, pero no contesta. Sí, pues. Ya, Alvarado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ambrosio. Presente, doctor. Gracias. Arapa. Ayón. ahí está contestando ya. Ayón. No está. Calderón. May Calderón, presente doctor. ¿Qué Calderón, doctor? Hay dos Calderón. Ah, no, Calderón Ramos. Correcto, doctor. May Calderón Ramos, está bien. Claro, May, ajá. Carpio Sánchez. Presente doctor. Gracias. Chirinos. Condorí. sala, Chirinos, doctor. Sí, pues, no contesta. Hay 20 participantes, tengo yo. Caucha, presente, doctor. Gracias, gracias. Gracias a usted. Cruzado. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Díaz Calderón, Edith. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Díaz Durán, Paula. Pre presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Wilca Guamán. Wilca Guamán. Marín, Marín Vázquez. Ya sí, ya a, manera, ya sí, ya a... Profesor, presente. No, por favor, su audio, su audio. Gracias, gracias. Marín, Marín, presente. Ya, muy bien, ya está, ya está Mariña. Martínez. Presente, profesor Martínez. Ya, gracias. Monroy Villa. Presente, Bu doctor. Buenas noches. Buenas noches. Obregón Moreno. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Ponce. Salazar Ponce, presente, profesor. Está buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Sarmiento Chávez. Sarmiento Chávez. Sedano. Presente, presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bisaga. Rodolfo. Presente, profesor. Buenas noches. Ya. Y Zúñiga. Zúñiga. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, Aillón. Aillón, ya. ¿Quién más? Aramba Pérez, profesor, Luz Marina. Ya está. Muy bien, más? gracias, profe. Ya está. ¿Alguien Buenas más? Buenas noches, Wilco Loaiza, por favor. Ya está, ya está, señorita. No se preocupe. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no haya llamado? Bien, antes de empezar lo siguiente, hemos estado desde la hora indicada, empecé a llamar a aquellos que no han sustentado a la fecha. Bueno, tendrán sus razones. Luego también hicimos un repaso o retroalimentación, ojo, o retroalimentación. Los que han estado desde temprano son testigos. También aclaré... Porque por el grupo estaban pidiendo semana 5. Ojo. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Son ocho y media y el examen ya está aperturado. Ya, ya, ya está. No, solo estoy aclarando ya para aquellos que han ingresado. Pueden ingresar. Ya están en hora, ya. Si tienen algún problema, vuelvan a ingresar. Tengan cuidado. ¿eh? Las preguntas son secuenciales, por favor. No quiero tener problemas. Entonces, gracias. Eso, ¿Podemos salir del zoom sé hacer que nos cuelgue la página? No, por eso. Sí, está lento, profesor, está lento, vamos a salir. Ya, bien. Ya vean ustedes, ya. No los interrumpo. Adelante, no los interrumpo. Adelante, adelante, adelante. Ya empezó, doctor. Doctor, luego regresamos. Ya, ya. ¿Me escuchan? Sí, profesor, ya acabamos. Ya, pueden sí, profesor, retirarse. Ya, pueden retirarse, no hay ningún problema. Ya acabó. Pueden retirarse. La lista ya pasó, no, profesor, ya podemos retirarnos, ¿no? Sí, sí. sí Gracias, sí, profe. Pueden. De nada, de nada, pueden retirarse. Gracias doctor, buenas noches. doctor, buenas, doctor. Noches. buenas noches Buenas noches Quería buenas hacer una noche. consulta En la asistencia me llamó Pero me tenía problemas para conectarme Sarmiento Chávez Ya está, ya ya está pero, Disculpe, soy Mirza Le quiero hacer dos consultas Dígame Número No, sí Ay, ay. Ah, ya ya ya, ya, ya, ya, No, no. no. no, no lo había ah, eh, hablé a la universidad para ver la manera de poder tener acceso a las clases grabadas, pasar un poco el, el curso, y me dijeron de que iban a. porque es usted quien no se ha con usted? Usted, yo cuelgo que las clases... Claro, las clases son grabadas, pero nos, nosotros no tenemos ah. acceso. He pedido a la universidad tener el acceso a las clases grabadas de su curso. La universidad debe autorizarlo. Yo no las la grabo la universidad, el magíster Quispe me dijo de que eso lo iba a conversar con usted porque son ustedes ah. usted los docentes los que, los, eh, los, quienes cuelgan las la clases. Claro, sí los... colgamos las clases, sí si las colgamos como... ¿Ustedes los pueden ver en la plataforma? No, no lo podemos ver, no tenemos acceso. Lo que queremos es el acceso a las clases, justamente es eso. No podemos ver las clases. Pero Si las clases yo se las envío por el grupo también. Las clases, la, la grabación de la clase. Ah, la ya, ese es otro. Eso consúltenlo con la universidad. Eso sí. Ya. Yo, yo cuelgo mis clases, dicto mis clases. La grabación, eso no corre por mi suerte. Eso lo hace Bueno, volveré a hablar con la universidad claro, entonces. Claro. Porque me, que iban a, me dijo el magíster que iba a conversar con usted. Ah, esto, ya. el tema. Eh, no, no, no han conversado nada. Ver, no. nada. No han conversado nada, pero ellos tienen la facultad de hacerlo. si ellos son la universidad. Claro. Ya, claro. bien, doctor. Gracias. Ya, ya, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense, doctor. Cuídense, cuídense. Buenas noches, doctor. Buenas, Buenas noches, profesor. Hasta Buenas luego. Noche. Buenas noches. Que soy con el aula. Chicos, entramos a otro examen ahorita. Uh -huh. Thank you.